la vicepresidencia, tanto de los candidatos presidenciales, en el caso de Gonzalo Castillo, ya hace varios días, eligió a doña Margot, que yo entiendo que le suma. Le suma. O sea, independientemente de lo que usted diga, Margarita Suma, es una mujer íntegra, una mujer que tiene su público, tiene su gente que la sigue. Y le suma al penco. Ahora la pregunta es, aquí estuvo Franklin Romero, quien es diputado y candidato a senador por el PRM, y le preguntamos que cuál era él o la posible vicepresidente o vicepresidenta, mejor dicho, de Luis Abinader. Y Franklin dijo, no, eso es él que tiene que decir. Entonces lo vi como que en el aire, y siempre hay gente... Que tú dices, bueno, posiblemente fulano, fulana. Hasta ahora, Luis Abinader, se han escuchado varias personas, entre ellas, una Milagro Germán, eh, un David Collado, eh, una Farí, y como que ninguno quiere, digo yo, como que, espérate, yo te aviso. Y eso es muy delicado, porque... El escoger un candidato vicepresidencial es muy delicado. Dios mío, perdón. Y yo. sácame a muchachos de aquí. Hay que sacarle de aquí. Miren, hay que, hay que, es mucha cuenta porque si el presidente se enferma, si el presidente, Dios no lo quiera, en el, en el último caso fallece. ¿Quién va a ser presidente? El vice. Yo recuerdo en mis años de juventud, que no es tanto, sino los años donde habían verdaderos líderes políticos, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, que los vicepresidentes se escogían por el impacto social que tenía esta persona. Entiéndase, una gente pulcra, una gente educada, una gente con méritos, Intachable. Y eso sumaba cualquier candidatura. Pero, señores, hoy en día, yo hago un ejercicio aquí con las personas que están. ¿Y quién podría ser vicepresidente de cualquier candidato, en el caso de ahora de Leonel, de Luis Abinader, eh, y de otros eh, en el caso de Guillermo Moreno? ¿Y tú dices quién? ¿No lo hay? Porque los empresarios hoy en día son empresarios express, que me gusta la juventud, pero son empresarios express. No son empresarios como eh, eh, un pepín corripio que tiene una trayectoria de 50 años. Y así uno puede enumerar aquí, por ejemplo, Eufemio Vargas, una trayectoria de 30 años, 40 años. Y esos empresarios que tienen una trayectoria que tú lo buscas y tú dices, óyeme, tiene tantos años... Ahora tú busques empresarios. dices, pero acá ese muchachito, ¿y Dios esa cosa fortuna? ¿Por esta empresa? Y se vende tanto, o sea, que me cuesta la juventud. Porque hay jóvenes que han heredado empresas y que han duplicado esas empresas. Pero hay otros jóvenes que otros jóvenes empresarios como que tú dices, espérate, ¿me entiendes? Y es ahí que la juventud tiene que comenzar a analizar su vida. Porque la juventud es ahora. O sea, tú eres joven ahora y se puede hacer de todo. Pero cuando tú llegas a cierta edad, 40, 50, 60 años, ese background tuyo es que te va a dar la actualización de que la gente te respete. Porque la gente se ha, se ha ido pensando como que Naena, esa famosa y célebre frase que la dijo un artista reggaetonero, Naena. No es así. Fíjense ahora, cómo está tuche la cosa para Luis Abinader y el mismo Leónel Fernández, la escogencia de un candidato vicepresidencial. Y tienen hasta hoy a la medianoche, porque la Junta no hizo ningún tipo de prórroga, se la pidieron, pero muy bien hecho por la Junta. Porque Eso no lo dicen, ¿eh? eso no salen a decir, qué bien lo hizo la Junta que no dio prórroga para elegir candidato vicepresidencial. Porque eso es otra, otro problema de la Junta, que la Junta cada vez que un candidato, ah, no, espérate, no, hay que cambiar, no, espérate, ahí está la Junta, ah, sí. Entonces, le hago esta reflexión a la juventud y a los em jóvenes empresarios, porque mire el caso que le voy a presentar de el jovencito que es lamentable, eh, lo asesinaron, Ahí en la 27 de febrero, eh, Jerry, Jerry Cordero, hijo del narcotraficante, el chino, Pascual Cordero. Mira cómo ese joven andaba en discoteca rompiendo. ¡wow!, ¡Uh! Empresario. Gipeta, mujeres, chate. güey. ¡Uh! ¡Wow, Mírenlo ahí ahora. Entonces, juventud. Pepín Corripo tiene ochenta y pico de años. Y está ahí. Y es uno de los hombres más respetados a nivel empresarial en este país. Aquí yo le puedo mencionar un sinnúmero. Le mencioné Eufemio Vargas. Está la misma familia Vargas. Están la misma gente del de, de Centro Médico Siglo XXI. Muchísimos médicos prestigiosos. Los mismos médicos del Centro Médico doctor Ovalle, Por mencionar. empresario respetado de una trayectoria. Entonces el dinero fácil, fácil se va. Y no es solamente eso. No sabemos... ¿Cuándo vamos a partir de este mundo terrenal? No sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, ¿y si usted va a durar 80 años? ¿Usted va a tener hijos, nietos? Entonces, trate de aprovechar esta juventud para comenzar, ¿verdad? A marcar su pauta. Porque esas manchitas de juventud quedan para toda la vida. Es para toda la vida hasta que usted esté vivo. Es más, después de muerto, también, porque le dicen, usted es hijo de fulano, ese fue fulano, eso hizo esto. Entonces tenemos que tener cuenta. No, no, no, no, tenemos tiempo para llamada porque tenemos nuestra invitada, Carolina Chávez y Entonces si cogemos comenzamos con la llamada. Eh, Dios mío, ¿por qué qué vamos a hacer con este muchacho? Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Racho, ayúdame con el muchacho. Él eh, no tiene que ir. para... Miren, la asociación Duarte de ahorros y préstamos, recuerda que la asociación Duarte, tú, tú con tu tarjeta Visa ADAT, eh, puedes cómodamente viajar el mundo y a cualquier sitio y pagar con tu tarjeta Visa ADAT. Así que aprovecha y saca tu tarjeta de crédito en la asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades. Miren, los Gama corizanos tienen todo lo que tú necesitas ahora eh, en este tiempo, que miren, Ojo, póngase cómodo en su casa, o en su apartamento, póngalo cómodo. Porque si se declara una emergencia nacional el coronavirus en este país, todos vamos a entrar en cuarentena. Y eso significa o está hospitalizado sin salir o está en su casa sin salir. La gente no se está preparando. Una cuarentena, si usted es diagnosticado con el COVID-19, usted no puede salir de su casa. Entonces, ustedes pónganse cómodos y vayan a hogar Gama Corizano, cómprese su aire, su televisor y póngase cómodo. Negrín Motors, recuerda que es un nombre, es una marca, Negrín Motors, autorizado por la Delta Comercial. Tiene su taller autorizado por la Delta Comercial y también tiene su tienda de repuestos originales. Negrín Motors. El Avejero, donde todo viene por Aguasalás. Recuerda, el Avejero, un concepto de tienda para la familia completa, ropa, calzado, accesorios, artículos del hogar y todo lo que necesita. El Avejero, desde Higüey, hasta San Francisco de Macorís encontrarás una tienda del abejero. Miren, Repostería Araceli, la tradición, cada vez que yo digo este, este anuncio y veo esas imágenes, se, ¡Ay, que no tenemos imágenes, ¿verdad?, de apoyo. Eh, se me hace agüita la boca, porque Repostería Araceli, eh, ahora más moderna, hizo una remodelación y ya está abierto. Pero oigan lo bueno, que usted va. Y dice, ¿Ese es el bizcocho que yo quiero. ¿Cuánto es tanto? Ok, un 10% de descuento solamente con decir que lo mandamos de aquí, del programa El Toque del Mediodía. Y la grandota, Avalon 2.0. Quiero agradecer desde ya a Avalon, eh, a Carlos Moreno y a la directiva de Avalon, porque el jueves, este jueves, vamos a hacer el casting del de reality show Toque Urbano 2020. Ahí vamos a elegir... Eh, los jóvenes que van a participar en el reality y será en Avalon 2.0. ¿Por qué escogimos Avalon? Porque eh, tiene parqueo cómodo, tiene las luces, el sonido, eh, el aire, o sea, pantalla, todo. Y eso va a ser algo nunca antes visto aquí en San Francisco de Macorís. Así que si tú tienes talento para cantar, si tú tienes talento para la música urbana y eres mayor de edad, te esperamos a partir de las 2 de la tarde. Puedes presentarte allá con tu demo. En una memoria USB, no un CD, eh una memoria USB o un cassé, no. En un USB para que puedas entonces participar en este gran casting. Mira, óptica máxima visión, recuerda que tenemos los mejores médicos, los mejores precios. Estamos en Higüey, La Romana y en San Francisco de Macorís. Aprovecha porque tú llevas tu montura rota y nosotros te damos una nueva. Estamos eh, aquí en la calle La Cruz frente al supermercado Porvenir y hablando de porvenir, tengo que hablarte de Palmares Mall. Hablarte del mall más completo que tiene la ciudad del Jaya. Ahí encuentra bancos comerciales, remesas, el supermercado más completo, supermercado Palmares. Eh, ahí tenemos el course gym, el gimnasio también más completo. Y todo lo que necesitas en un mismo lugar. Está en Palmares Mall. Así que aproveche. Y ferretería Hilario. Recuerda que tenemos desde el clavo para comenzar y la varilla para finalizar. Así que Visítanos, ahí encontrarás el chifro, eh, materiales eléctricos, tenemos las varillas, cemento, todo para la construcción o si quieres a remodelar. Estamos en la Bienvenido Fuente Duarte, en el sector San Martín, San Francisco de Macorís, 809-588-8584. Ferretería Hilario. Un corte, luego del corte ya está aquí con nosotros mi hermana. Eh, eh, ¿Te acuerdas de la Dolce Vita? ¿Eh? Señores, es más como una época. Eh, Karilín Chávez, candidata a regidora por la alianza del PLD y el PRD, luego de la pausa.